señores, el tema de hoy, de hoy día es un tema de coyuntura política, ¿no? Fundamentalmente vinculado al periodo de vacancia presidencial que se ha efectuado por un sector eh, radical, ultra radical, de ultraderecha, que está cuestionando la permanencia del, del señor Castillo como presidente en nuestro país. Y por otro lado, también la Situación, ¿no es cierto?, del actual Congreso. El Congreso cuestionado también con un 85% de desaprobación. Evidentemente, un Congreso que no funciona, que no decide el país, ¿no? Y hay un sector muy importante de peruanos que considera que este Congreso debe ser disuelto, debe ser cerrado y procederse a la elección de un nuevo Congreso, ¿no?, que represente los intereses de la may mayoría de peruanos. Bueno, estamos en ese dilema, es un, es un drama que lo estamos viviendo, eh, fundamentalmente a partir del año 2001, ¿no? con la elección de Toledo, porque en los diez años anteriores, ustedes se dan cuenta perfectamente, que del año 90 al 2000 en Perú hubo una, una dictadura, ¿no? donde el dictador de la época, este, Alberto Fujimori, tenía el control mayoritario a través de montesinos, el Congreso de la República, ¿no? O sea, en ese sentido, ustedes este, se dan cuenta perfectamente bien de que en la década fujimorista no hubo este problema de ingobernabilidad y de trabas entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sencillamente porque estábamos en una dictadura, ¿no? El Parlamento o el Congreso obedecía a lo que decía Fujimori Montesinos y las leyes se hacían en el servicio de inteligencia. Bueno, el problema se ha, se ha presentado como más evidencia a partir del año 2001, ¿no? Cuando, Sube Toledo al poder, luego, como mala, a la García, y finalmente las cosas se agravan, ¿no? Y el, y el factor que hay con Fujimori se ha convertido actualmente en un factor de ingobernabilidad, de inestabilidad política. Para que ustedes más o menos puedan eh, entender la figura, acá en, el, en la pizarra eh, les he planteado unos, unos esquemas que ustedes lo van a entender rápidamente para poder. este entrar al análisis concreto de la situación del Perú en estos momentos. Diga, me permiten, voy a voy a, voy a pararme para poder este, explicarles más o menos con un poco de mayor soltura, digamos, este lo que está pasando en... para mí Para mí la política, no nosotros la política, el análisis político, fundamentalmente es ¿no? el análisis de situaciones concretas, de lo que es posible de lo que es evidente en una realidad. Cualquiera, el Perú, Estados Unidos, China, Rusia, Argentina, China. Eh, lo peculiar de la política es que es una realidad que cambia rápidamente, muy rápidamente. Y eso eh, es un problema ¿no? eh, para los cientistas sociales. Sencillamente porque no se puede hacer una predicción exacta de lo que va a suceder. No es como la economía, ¿no? La economía, la predicción, la prognosis es mucho más concreta y fiable porque se trata de variables cuantitativas. En la política, la situación no tiene, no tiene esa, esa, esa connotación, ¿no? Porque hay una serie de factores que intervienen, por ejemplo, en el análisis político. ¿no? Acá les he mostrado ahora, les estoy mostrando unos nueve factores que inciden, ¿no es cierto?, en el conocimiento de la política, como lo que vamos a ver ahora en el caso del Perú, ¿no? Cuando uno hace análisis político, hay mucho de racionalidad, ¿no es cierto?, En la política, sencillamente porque son los actores políticos los que toman decisiones políticas sobre la base de cierta racionalidad. ¿no? ¿Y esto qué cosa implica? Implica fundamentalmente, fundamentalmente plantearse objetivos, estrategias y los medios esa es la racionalidad, por ejemplo, que se plantea cuando se quiere ganar una una elección presidencial parlamentaria, ¿no? Pero además de, de esa racionalidad en la política tiene una alta dosis de irracionalidad y que a veces no permite no permite que se expliquen decisiones de los actores políticos en determinadas situaciones ¿y qué cosa es la irracionalidad? son fundamentalmente sentimientos son afectos, ¿no es cierto? el calibre ¿no? De un político que muchas veces decide estratégicamente la votación en una elección, no porque sea el, el más bonito, no porque sea un heterosexual, sino sencillamente porque tiene esa capacidad de llegar a la masa, seducir a la masa con algo, ¿no? que los franceses llaman el am, o el am, y otros lo llaman el feeling. Eso de ahí, digamos, está, digamos, anclado, no a decisiones de tipo racional y las elecciones en muchos se deciden por este, este factor, ¿no es cierto?, irracional, donde también juegan los afectos, ¿no es cierto?, los sentimientos. Y acá, este es el reino, el reino de la de, de lo que se llama este, la, la psicopolítica, ¿no? O sea, eh, el análisis, ¿no es cierto?, psicológico de los rasgos, de la personalidad, del temperamento de los actores políticos, bajo determinadas situaciones. Ustedes dirán que, ¿qué tiene que ver lo que En estos momentos la política es altamente irracional. Y lo están viendo ustedes en el caso de, de Castillo, ¿no? Hay actos, hay decisiones que muchos psicólogos ya lo están identificando como una suerte de masotismo político, ¿no? Algo de esto en el lenguaje popular. Ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Eh, más me pegas, más te quiero. Eso traduce esa, esa. esa conceptualización de la cultura popular, se traduce, digamos, en decisiones políticas de, de un presidente o de un, deci, de un decisor de la política. Y por eso que ustedes ven muchas veces, por ejemplo, que en nuestro país, ¿no es cierto?, este, estamos en una suerte de democracia inversa, o de la antidemocracia, o la no democracia, que es algo totalmente irracional, que ustedes no pueden explicarse por los parámetros normales de la racionalidad de los actores políticos. Por ejemplo, ¿cómo es posible en nuestro país que en nuestro país este, los perdedores sean los que gobiernen el Estado. ¿En, en qué sociedad latinoamericana, en qué sociedad este, occidental, en qué Estado, en qué democracia? Si tenemos la, el caso, por ejemplo, de, si quieren ustedes, dos casos totalmente contrapuestos, ¿no? el caso de Venezuela y el caso de Estados Unidos, que son dos versiones de, de la democracia totalmente contradictorias. En Estados Unidos este, ha ganado la elección el Partido Demócrata con su, con su candidato, este, el presidente Joe Biden, y él ha impuesto la regla de juego, la política económica, la, la, la política fiscal, está conduciendo al país a lo que él cree en su visión, ¿no es cierto?, estratégica de lo que debe ser Estados Unidos frente a una suerte de competencia o emulación con la República China, República Popular China, de lo que Estados Unidos debe hacer en estos cuatro años para no quedarse rezagado en la carrera por el liderazgo mundial, porque China ya lo superó en la parte del patrimonio económico mundial, China en estos momentos es el país que tiene más riqueza, y, y se espera, digamos, que a, a, a cada 3, 4 años, China supere también en el Producto bruto Interno anual, que es la producción de toda la riqueza de una sociedad en bienes y servicios. Entonces, ante ese hecho, la, la clase dirigente americana, los políticos los norteamericanos han tomado una decisión. ¿no? Por ejemplo, aplicar políticas no Políticas, ¿no es cierto?, de expansión de, la, de, de lo que se llama la demanda agregada. ¿Para qué? Para poder generar un gasto público y de esta manera llevar el consumo de los norteamericanos y indirectamente también levantar sus industrias y hacer una modernización de todo lo que en Estados Unidos tiene que ser cambiado. Aeropuertos, pistas, agua, desagüe computadoras, educación, internet. Bueno, esa es su visión, pues, de la política, ¿no es cierto?, en, en, en, esa, en esa sociedad. Sería incompatible, pues, ¿no es cierto?, que los americanos en estos momentos estén en, en, en la situación en la que encontramos a los peruanos, con pedidos de vacancia, con pedidos de... Eh, por ingobernabilidad y todo lo que ustedes están viendo en estos momentos, porque ha pasado 110 días y estamos en una situación... este. Muy primitiva en la, en la política. ¿eh? La, la, la política en el es muy primitiva y, y es muy primitivo lo que hace Castillo, es muy primitivo lo que hace la ultraderecha con Keiko Fujimori, con este señor este, este con Porky, ¿no es cierto? Y Hernando de Soto y todo, porque ellos tienen intereses particulares, ¿no? Que se superponen a los intereses de todos nosotros, al interés público, al interés nacional, al interés de una comunidad. Y eso ustedes tienen que racionalizarlo para poder saber que no se trata acá de un problema de, de, de gobernabilidad del país, de unidad nacional, no, no, son intereses particulares que se disfrazan, ¿no es cierto?, como intereses de todos nosotros, para poder, este, por ejemplo, atacar, pedir vacancia de un presidente. Lo hicieron anteriormente con Kuchiki, independientemente de, de, de la posición política, de la concepción de ultraderecha de Kuchiki como representante de, de, de, del gran poder económico, ¿no?, y lo hicieron después con Picarra, independientemente también de su condición de corrupto y de una, de una persona, un personaje que hizo mucho daño al país hasta ahora. Entonces, la democracia inversa, ¿por qué? Porque los perdedores son los que pasan a ser gobierno. En este país, el, el que ganó la elección, ¿no es cierto?, en, en, en el mes de junio pasado, ha sido un partido, pero Libre, con un candidato presidencial, que es el señor Castillo. Entonces, lo, lo, lo obvio, lo, lo, lo racional, lo sensato, ¿no es cierto?, es que lo hubiesen dejado gobernar a este señor y, digamos, también al partido que lo llevó al poder. Ustedes han visto en estos 110 días que ha pasado de gobierno, independientemente de, de, de los actos de corrupción que pueden haber cometido, este yo estoy diciendo, abstracción de los personajes en concreto, para, para, para, para poder hacer alguna teorización ¿no? de las decisiones políticas que se en un país. no de, de, de lo que cerró es este partido político que ganó las elecciones, ¿no? ha sido expulsado del gobierno, y los que han tomado el poder han sido los perdedores. Frente Amplio, junto con con un grupo de caliares, ¿no? y de amigos del presidente. O sea, la paisanada. ¿no? En este caso se ha introducido una variable nueva que no existía en, en nuestro país, ¿no? que está acá como una suerte de, de factor cultural. ¿no? Ahora, gobierno de los paisanos. O sea, el hecho de ser paisano como provinciano de, de, de un presidente, un congresista, te da a ti acceso al poder y a la toma de decisiones. Yo les pediría, por favor, que, que compartan esto, porque esto es muy interesante, señores. Esto es un ese proceso de una racionalización que, que, que he efectuado este, sobre toda la coyuntura política de estos 110 días. Entonces, este, si ustedes aprenden lo que yo les estoy transmitiendo en estos momentos, ustedes, ustedes pueden analizar cualquier coyuntura que se presente y dejan de lado pues, este, los chismes, las estupideces que, que, que dicen los opinólogos, ¿no es cierto? O, o, o el nivel primitivo, ¿no es cierto?, del análisis político. Porque nosotros los peruanos tenemos que aprender la ciencia política, la política para saber tomar nuestras decisiones. les pido por eso que compartan y que le den un like a esta, a esta transmisión. Creo que sería lo, lo mismo que podría pedirles a ustedes. Estoy con una con una fonía, pero no hay problema. Yo no tengo problemas en seguir adelante con ustedes, es que tienen ustedes la, la, la vocación, el interés de aprender. Porque mi vocación es la, el tema están viendo. Yo toda mi vida he enseñado, creo que moriré enseñando. La política para mí, este, la política tiene tres aspectos, ¿no es cierto? La política este, como praxis y la política como ciencia, ¿no? Y la, la, la política como ética, ¿no es cierto? La política como ética es el mundo pues de los yus filósofos, de los yus políticos, ¿no es cierto? Que pintan, inventan formas de, de los mejores gobiernos que pueden haber en una sociedad. Pero eso está en, en el reino pues, de, de, de las alturas, ¿no? en, en el reino este, de las ideas. ¿no? La, la, la política como praxis es la política, digamos que vivimos nosotros todos los días, porque desde que nacemos estamos metidos en un mundo político, así que usted no lo quiera más que un mundo social, es un mundo político que nos afecta a nosotros, hasta que dejamos esta vida, pero esa, esa praxis política, digamos, no es una praxis política limpia, no es una praxis política racional, como le estoy explicando acá, es una praxis política totalmente absurda, irracional, negativa, conspirativa, si se puede hablar, es una antipolítica, ¿no? Que se implementa para someter, para dominar a la mayoría de miembros de una comunidad. Y por eso que, que cuando ustedes estudian la política como práctica, tienen que saber diferenciar, ¿no es cierto? Lo, lo bueno de lo malo, ¿no es cierto? Lo, lo malo, ¿qué lo, lo malo cosa es? Lo malo es la politiquería, ¿no es cierto? De todos nuestros, to, de todos estos, este, de toda esta partidocracia, de todos estos políticos viejos, que solamente les, les interesa este, ganar dinero, especular, robar al Estado, saquear dineros públicos. Esa partidocracia tiene que ser liquidada. ¿Y cómo se liquida? Se liquida cuando ustedes tienen conciencia, adquieren convicción de que como ciudadanos tienen derecho a gobernar este país. Más allá de los partidos políticos de estos dirigentes. Ese es el verdadero poder ciudadano. Es el verdadero poder de, de, de las personas que forman parte de una comunidad. Porque tienen derecho ellos a gobernar, no a intermediar, porque acá hay una intermediación de una representación política de gente ignorante, analfabeta, políticamente, pero que son de lo más oscuro, de lo más sucio, ¿no es cierto?, que lo, logra articularse en un partido y de ahí, digamos, este, tomar el control del Estado. Eso es lo que nosotros tenemos que combatir. Y por eso que ese es el problema, la crisis del Estado permanente en el Perú y en América Latina. Ese tipo de, de gente tiene que ser expulsada, ¿no es cierto?, de, de la actividad política. ¿Por qué? Porque ellos son los que destruyen la economía, son los causantes de la corrupción en nuestro país y en América Latina. Entonces, la política como práctica hay que saber diferenciarla. Hacen hace praxis política esto, esta partidocracia, pero también la hacemos nosotros, los ciudadanos, como poder ciudadano, como miembros de una comunidad, independientemente de que estemos o no afiliados a un partido político. Somos más del 70% de peruanos que no militamos en partidos políticos, pero que, que tenemos la necesidad, el interés de saber qué es lo que pasa en nuestro país. El señor Porqui no nos representa, la señora Keiko no nos representa, el señor nosotros no nos representa, el señor Acuña no nos representa, el señor este, Luna no nos representa... Ya, ¿Por qué? Porque ellos son representantes de una pequeña secta, ¿no? De sectas, son partidos creados por ellos, ¿para qué? Para hacer negocios, para satisfacer sus intereses personales. ¿Ya? Y eso no es el interés de nosotros, el interés de nosotros es mucho mayor. Es el interés de nuestras familias, el interés de miles de familias de millones de peruanos que están en la pobreza, en el desempleo, en la miseria de 300.000 jóvenes que no saben a dónde se van cada año. Entonces, esa es la irracionalidad de la política. Pero además en la política juega mucho el azar. El azar, este, porque son variables que no pueden ser controladas por los seres humanos, ¿no? No pueden ser controladas, este, a pesar de que tenemos estrategias, tenemos metas. Y, y, y el, el, el un ejemplo concreto que le doy es este que el señor Castillo haya pasado a la segunda vuelta ¿no? y haya sido candidato presidencial del Partido Perú Libre. porque él jamás debió ser presidente de nuestro país ¿no? porque eh, en su, su, su, su meta la meta de él contestada por él mismo no era ser presidente, a lo mucho ser congresista pero Lazar juega de esta manera ¿no? los lo marxistas le llaman eso casualidad pero una no es casualidad eh, basada en tiene una, tiene una este, definición más precisa ¿no? de cómo estos factores juegan en los procesos históricos y políticos si Perú Libre hubiese tenido otro candidato quizás, digamos, orgánicamente ese partido pudo haber gobernado este país. Pero como este el señor Castillo no es orgánico, es una persona que, que, que, que está siendo utilizada por la gente de, de, de Movález, que está siendo utilizado por este por los Cariares, por el nuevo Perú, por, este, por junto por el Perú, por el Frente Amplio, evidentemente él no tiene, ¿no es cierto?, una visión estratégica de lo que los peruanos necesitamos para salir del, del, del atraso, de la miseria en la que nos encontramos, para pagar su mundo sindical, es su mundo, digamos, del, del conflicto, digamos, este, lo lleva a él a creer que el Perú es un, una suerte de, de territorio donde lo que solamente interesa es plantear un periodo de reclamo, ir a una, a una toma de un local, a tirar piedras, y ahora, digamos, ustedes se están dando cuenta ¿no? que eso, digamos, no es lo que los peruanos necesitamos. Nosotros necesitamos gente capaz, gente preparada, para que pueda gobernar este país, para que pueda llevar al Perú, digamos, a las metas, a los objetivos finales, ¿no es cierto?, de toda sociedad, de toda comunidad humana, que es el bienestar de la mayoría de ciudadanos. Y en eso de las áreas es fundamental, ¿no es cierto?, sí, el señor fue por accidente, porque Perú Libre no tenían candidato presidencial. Como no tenía candidato presidencial, tuvieron que escoger pues, ¿no? a, a los que se encontraban por ahí, ¿no? sin ningún proyecto este, histórico estratégico. Porque evidentemente el proyecto estratégico lo tiene Sendero luminoso, ¿no es cierto?, los, los restos de Sendero. Ya no para luchar lucha sino para encarnarse, digamos, en este estado, en esta, en, esta, en esta clase política y convertirse más en, en un partido electorero, ¿no?, que va a buscar eh, ciertos este, beneficios para poder, digamos, compartir o disfrutar del poder como lo están haciendo en estos momentos en el Congreso. ¿no? Hay cuatro elementos de Sendero en el Congreso, o, o, son proscendidistas, ¿no es cierto?, que ya se han adecuado a la regla de juego, ¿no es cierto?, y ahora... Ustedes los pueden escuchar, hablan de que la unidad nacional, hablan de la democracia, hablan de la gobernabilidad, hablan de la inestabilidad. ¿no? Sendero jamás ha pensado en eso, señor, que Sendero todavía ha pensado, como grupo ultraquiertista, terrorista, digamos, dinamitar este Estado, destruir todo, parlamento, este poder ejecutivo, fuerza armada, tomar el poder y implantar una dictadura totalitaria. Por eso cuando yo los escucho, ¿no es cierto?, este, puedo únicamente sonreír, ¿no? Porque ahora se han convertido, digamos, en, un, en el lenguaje de ellos, no en, en unos cretinos parlamentarios que han renunciado a lo que era, digamos, su estrategia final, ¿no es cierto? Entonces, ese es el asado. Pero además hay un entorno, ¿no es cierto? Hay un entorno este, mundial en, este, donde juega la geopolítica, donde ¿no? Perú no está aislado del mundo. El Perú forma parte de un, un continente donde también hay intereses de los otros estados, el interés de los chilenos digamos, el interés del gobernante chileno de la clase política chilena es totalmente distinto, para mí hasta contradictorio antitético, ¿no es cierto?, con el interés de nosotros los peruanos porque ellos tienen desde 1830 con la doctrina Portales un afán de dominación, de expansión de conquista de territorios haciendo una remembranza no de lo que Hitler llamaba el cerrado ¿no es cierto?, el espacio vital, la necesidad de conquistar más territorios para poder ellos desarrollar y darle beneficios a su comunidad, a los chilenos, pero eso a costa de qué? De otra sociedad. Entonces, lo política ¿no es cierto? Por ejemplo, la decisiones que ha tomado este Biden respecto ¿no? a, a su plan económico, ¿no es cierto? De, de reactivación este, de la economía norteamericana, que supone, señores, si supone más o menos la, la impresión de dinero fría de más de 5 trillones de dólares, va a generar una inflación mundial, que se va a a transferir a, a estos países de América Latina, de Asia, todo el mundo, es como es como el virus, eso se transmite. Porque eso es, una, eso, eso es economía virtual, no es economía real. Pero ellos lo pueden hacer sencillamente porque tienen el poder militar, pues, ¿no? Tienen el, el poder, en esto, hasta estos momentos, tienen el poder de colocar el dólar como moneda de comercio mundial. Pero el día que eso se termine, se tendrá que recomponer todo este tipo de relaciones económicas internacionales. Ahora, eso es fundamental, eso es importantísimo. Y lo mismo pasa en China, ¿no? Si China se, se, se, se produce la desaceleración, la, la ralentización de la economía china, eso lo vamos a sentir nosotros, porque más o menos, hoy podemos tener una idea clara, más o, más o menos el 55% de, de nuestras exportaciones mineras tiene como destino China. China ha desplazado a los Estados Unidos como destino de nuestro comercio exterior en materia de minerales, por ejemplo. Y todas estas combinaciones, todos estos factores tienen que ver con lo que se llama el entorno internacional. Frente a ello, ¿no? prende a ello... Hay un, hay un entorno con, con un entorno, ¿no es cierto? Un, un entorno, qué cosa es, es el, el, el espacio delimitado donde se hace la política en cualquier sociedad, en cualquier comunidad, en cualquier país. El entorno peruano, digamos que en la jerga marxista, en la jerga política marxista, supone lo que llaman ellos condiciones o factores objetivos y factores subjetivos. No factores objetivos que tienen que ver fundamentalmente con la situación económica de, de cada sociedad. No y factores subjetivos que tienen que ver con el desarrollo de organizaciones políticas, de condiciones, ¿no es cierto? que un partido político o organizaciones pueden hacer para conquistar el poder, y todos estos factores este, que parten del entorno tienen que ver también, ya haciendo más extensivo porque el, la jerga o los conceptos marxistas son demasiado reduccionistas acá hay otros factores, ¿no es cierto? que juegan en el entorno que tienen que ver con las articulaciones de los bloques de los bloques políticos, ¿no es cierto? que hacen la política en una sociedad y también con las interacciones que hay entre la economía, lo político, lo social y lo cultural. ¿Ya? Después tenemos un factor cultural, de cultura e historia, ¿no es cierto?, que el analista tiene que tomar en cuenta para, para poder hacer una prognosis, porque la, la, la, la, la, la, la, la análisis político ¿qué cosa es? Fundamentalmente es un diagnóstico, una, pro, un, un, una prognosis, ¿no es cierto?, o sea, una, una, una predicción de lo que puede suceder en base a datos objetivos y hechos que el analista encuentra, en el análisis de, de cualquier situación y el control de, del pronóstico que uno hace. Para saber, ¿no es cierto?, si lo que se pensó que iba a suceder puede ser objeto en una suerte de de retroalimentación, de ser corregido. ¿Para qué? Para que el decisor de política pueda tomar, digamos, este, lo que se llama correctivos. ¿no? Y eso es lo que jamás pues, va a entender este Castillo, ni, ni Keiko Fujimori, ni, ni Porque, que son... Son, este, son gente, ¿no es cierto?, que vive hacia, a la bestia, que no entiende, digamos, que la política tiene otra connotación, que no es el interés particular, ¿no? Y finalmente, ¿no es cierto?, hay factores de tipo institucional, ¿no? Fundamentalmente centrados, ¿no es cierto?, en, en, en, en lo, lo que se llama el andamiaje, ¿no es cierto?, el constitucional legal, el conjunto de entidades, ¿no es cierto?, que le permiten al gobernante, o que limitan el poder del gobernante. Y eso es lo, lo, lo que existe, por ejemplo... En Estados Unidos, ¿no? Sus instituciones son bastante articuladas y bastante sólidas como para poder, por ejemplo, evitar que el ex presidente Trump haya podido dar golpe de Estado. ¿no? Instituciones tienen que ver, por ejemplo, que en Estados Unidos el derecho a aportar armas es un derecho constitucional, es un derecho fundamental, ¿no es cierto? Que le da a ciudadano la posibilidad de poder ejercer una suerte de coacción también contra la autoridad. Porque en su constitución, en la declaración este, este, norteamericana, está, ¿no es cierto?, el derecho, ¿no? de insurgencia, de rebelarse, si es, que, si es que un gobierno no cumple con la finalidad para la, para la cual los ciudadanos la han formado. Entonces estos factores son fundamentales para entender la política. Si no lo entendemos de esa manera, digamos, evidentemente, es este, un poco complicado, ¿no es cierto?, este, desarrollar el análisis de cualquier situación. Perdón. Apliquemos eso a, la, a lo que está pasando en el Perú. Dígese. En el Perú. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? Ustedes pueden visualizar, me parece, ahí... Pueden visualizar ustedes con claridad. ¿Qué pasa en el Perú en estos momentos? Tenemos un conflicto, ¿no es cierto? Eh, un conflicto que nos tiene ya desde el año 2016. ¿No? El factor de inestabilidad se la segunda que es con Fujimori que, y, su, y su grupo político que no acepta, que es la herencia de, de, de la, del dictador, digamos, que no acepta, ¿no es cierto? este Haber perdido en las elecciones. Bueno, eso es lo, lo aparente, ¿no es cierto? Eso es lo que se trasluce, digamos la opinión pública, pero detrás de eso ustedes tienen que leer ¿no? que hay intereses económicos del grupo de poder, ¿no es cierto?, en el Perú porque ellos representan el grupo de poder, ¿no es cierto?, representan fundamentalmente a las corporaciones internacionales y nacionales que se han formado este, durante el gobierno de Fujimori, ¿no? los nuevos rico del Perú que han perdido parte del poder con la elección de Castillo ¿no? Entonces acá en el Perú hay un bloque de derecha que pueden verlo claro, acá ¿no? este, que, que está, digamos, este solventado, cimentado, cimentado y apoyado fundamentalmente por el Grupo de Comercio. Y todo, y todo el andamiaje de, de tipo mediático que es el que soporta pues, esa campaña, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que difunden a la, a la sociedad, difunden a la, a la comunidad nacional, una suerte de ingobernabilidad. o sea, ese es el mensaje, ese es la lavada de cerebro, de anarquía en el Perú, que es alimentada por ellos a través de su canal de televisión, a través de los diarios lo que manejan, de la radio que manejan, todos los días. ¿no? Y, y tienen ustedes acá a los partidos políticos, ¿no es cierto?, agrupados entre grandes bloques. Esto, esto quiero explicarles con toda claridad para que, para que vean cómo es que se maneja. Perdón. Fíjense. En, en, en el estos momentos hay tres gran, grandes bloques por el lado de la derecha este es el bloque llamado de derecha vamos a partirlo o sea, no son intereses este, totalmente homogéneos son intereses que ustedes pueden darse cuenta ¿verdad? hay un grupo, un, un grupo de un de la derecha, ¿no es cierto? un, un grupo de un de la derecha fuerza popular, en popular o, o, y, y avanza país. Bueno, ese es el fujimorismo, ¿no? Sino que disfrazado entre partidos políticos, para poder conseguir mayores parlamentarios, mayor número de congresistas. Pero en realidad, todos ellos tienen una misma visión de la política, de la economía, del modelo económico, ¿no? eh, Y de lo que debe ser el Perú. O sea, en ellos no hay mayor diferencia, su diferencia solamente es para los efectos de poder tener mayor capacidad, ¿no es cierto?, de movilización política. Ese grupo es el que ha presentado la el pedido de vacancia de presidencia Al lado de ellos ¿no? está este, este, este, este otro grupo de derecha, ¿no? conformado por, por API, de propiedad de Acuña, este, Podemos Perú, el, señores de Luna y patio Moral, que son. Partidos neoliberales, partidos de derecha, partidos que tienen este sistema económico y político, son partidos conservadores, son partidos que no aspiran a ningún tipo de cambio de reforma en el Perú. Pero que se diferencian de estos partidos porque ellos son un poco más moderados. O sea, juegan dentro del sistema. ¿Para qué juegan? Para poder conseguir sus intereses, sus negocios. Porque esos partidos están formados fundamentalmente para preservar los negocios de todos ellos. Y acá, a, al costado, digamos, tienen ustedes Acción Popular. Que es un partido de, de centro-derecha, ¿no? Que tiene un juego diferente. Porque es un partido casi histórico en el Perú desde el año 56, ¿no? Este, pero que desde una perspectiva, digamos, de reforma con la que fue creado en el año 56, porque el Perú era otra cosa en esa época, estábamos en una sociedad oligárquica, en una sociedad semifeudal, en una sociedad donde los terratenientes, los gamonales, los hacendados, los varones del azúcar manejaban el Perú. Entonces, contra esa situación, y, y, y dominaba la economía peruanana, las empresas norteamericanas, y contra esa situación, bueno, pues, este, insurgió ante la... Ante la lo, lo, lo que se llama la capitulación de allá de la Torre y los apristas, ante esa situación, es que insurge, digamos, este, acción popular. Con Belagón a la cabeza. Pero fue flor de un solo día, porque ustedes saben, del año 56... el año 63, que el aún elegido digamos, este, capitula, no, el, el sistema lo absorbe, renuncia y se instaura la superconvivencia que terminó con el golpe de estado de 3 de octubre del 68. ¿Por qué? Porque los militares se dieron cuenta, ¿no es cierto?, si no hacían la reforma agraria, si no hacían las reformas fundamentales que requería la sociedad peruana, el Perú podía convertirse en en, una, en un país atravesado por las guerrillas, por, por este grupo contestatarios, y por lo tanto era necesario el, este, levantar la olla de presión, sacar la tapa de la olla de presión, para hacer algunas reformas. Entonces, estos son los partidos, ¿no es cierto?, que tienen controlado el Congreso de la República. ¿Ya? Tienen 46 votos, es faltan 7 que deben conseguirlo en el curso de, de estos días de la semana, antes de que se se admita la, la, la vacancia, entonces llegan a los 54 votos, entonces la, la, la, el periodo de vacancia se va a admitir. Y, y faltaría el segundo paso, ¿no? El segundo paso, que es un paso más difícil, es el, es este, el debate y la votación de la vacancia, y significa acá 87 votos. 87 votos que en estos momentos no tienen. Ese es el problema que tienen en estos momentos políticamente ellos. Entonces, ustedes me dirán, entonces la, la, la, la vacancia va a ser rechazada. Es una cosa que no se puede predecir racionalmente. Por eso le decía ahí, ¿no es cierto?, los factores de acuerdo. ¿Por qué ¿Por, ¿Por qué no se puede racionalmente predecir? Sencillamente porque acá hay intereses, ¿no es cierto? ¿Hay intereses de quién? Hay intereses de lo que queda, o sea, de, del partido este, que ganó la elección, o sea, de medio perulito. Acá hay 14 votos, ¿no es cierto?, que obedecen este, las directivas de, de, de Cerrón y que todavía no se han manifestado si van a apoyar o rechazar ese periodo de vacancia. Eso se llama pues, el cálculo político. ¿no? Cerrón está calculando pol eh, políticamente la situación si apoya o no por esa vacancia. Sencillamente, ¿por qué? Porque Cerrón ha sido separado, ha sido expulsado, ha sido expulsado del, del juego político. Este, de los caviares y casi lo sacaron del gobierno a, a Cerrón, a Belido. Está fuera de fuego, porque ya ni el teléfono le contesta, este, me dicen este, Castillo a, a Cerrón, y prácticamente está como un apestado mal. ¿no? O sea, eso es, la, eso es lo que le decía usted, ustedes, la irracionalidad de la política. ¿no? Cerrón este, dirigió una campaña política, Cerrón financió la campaña política con la plata de lo dinámicos, o con otra plata, no se sabe todavía. no este, es, Cerrón realizó este, las elecciones eh, para ganarlas, no con la finalidad de colocar un presidente, porque eso ya él lo ha contestado. Lo que Serrón quería, digamos, era conservar el edificio del partido y colocar 10, 15, 20 congresistas. Pero se sacó la suerte, pues, ¿no es cierto? Por, por el azar. El candidato presidencial que él estaba apoyando, el señor Castillo, ganó la elección por 40 votos. ¿No? Entonces, la denuncia que tiene Serrón en estos momentos, este, por, por, por haber, por haber este, recolectado dinero, este, con los blevetes, que es una. Que es, un, es un ritmo sucesivo pues, porque lo que debe, es, ¿cuánto será eso? Será, no, no llegan ni a 2, tres millones de soles lo que deberían investigar ¿no es cierto? y hasta ahora no entiendo yo por qué no lo hacen, esas, y los congresistas de Perú Libre, son los 17 mil millones de dólares que han salido del país 17 mil millones de dólares que han fumado el país, que han evadido impuestos los grandes negociados que se han hecho con el tipo de cambio ¿no? los negocios que se han hecho, los negociados que se han hecho con, la, con el estado de emergencia y salud ¿no? compras por más de 15 mil millones de soles. Eso es lo que interesa a nosotros, porque es nuestro dinero es dinero de nuestros impuestos. Pero yo no entiendo eso, porque ellos hablando de, de reformas, de cambio al menos el grupo de Cerrón debería haber ya hace mucho tiempo eh, pedido la formación de comisiones investigadoras. Mientras a Cerrón, a los dinámicos del centro, los tienen arrinconados ahí por, por un ripio, por 20, 30 soles que se cobraba por cada brevete. Miren la plata que, que, que ha salido de Perú la malversación, los negociados, que se han hecho a través de contratos totalmente ilícitos. La, yo, me, me pregunto, ¿y ustedes, de, ¿por qué Cerrón no ordena o no articula denuncias por, por ese caso de corrupción? Porque Castillo no lo ha hecho, no lo va a hacer, porque lo hubiese dicho el, el 28 de julio. Entonces, él ha renunciado expresamente, ¿no es cierto?, a convivir, va a convivir con la corrupción. Por lo tanto, olvídense ustedes, en este, en este gobierno no, no va a haber este, lucha anticorrupción. Y ustedes han visto, ¿no? Y eso se comprueba fácilmente, ¿no? el, el gato del el despensero, ¿no? El corrupto está en un palacio de gobierno, su, su, su ex secretario Entonces, ¿de qué lucha anticorrupción puede hablar este castillo? Si tenía ahí este, el gato del el despensero. Ya, entonces, fíjense, el problema está acá, ¿qué va a hacer ese rom? ¿No? Con los 14 congresistas, y luego la decisión que va a tomar Acción Popular. Porque si se y de Acción Popular la mitad, por ejemplo, de esos de congresistas esos, este, de la este, Acción Popular, se inclinan por la vacancia y convencen a, a los hijos, congresistas de, de, de, de, de Luna de que son fáciles de convencer, porque Luna no tiene Luna tiene control de esos votos, y, y parte, parten a, a, al grupo de Acuña, entonces, este, de la vacancia de, de Castillo, ¿no es cierto?, sería una probabilidad. La pregunta es, ¿no es cierto? Eh, ¿Le conviene eso al Perú? ¿Le conviene a, a Cerrón? ¿Le conviene a la derecha? ¿Le conviene a los grupos económicos? ¿A quién le conviene? Esta es, eh, fríamente, señores, fíjense, fríamente la situación de, de, de política del gobierno de Castillo en estos momentos. Ahora, ustedes en, en, este, en, en este grupo, ¿no es cierto? Los que están felices, ¿no es cierto?, los que los, los que están de, de mil maravillas, son los caviares. Son la gente, de los senderos. Son los amigos de Castillo, son los chotanos, ellos están felices. En caso de los caviares, porque a ellos caigan o no caiga Castillo, ellos van a seguir en el gobierno. Ellos se acomodan a un gobierno de centro, a un gobierno de izquierda, a un gobierno de derecha. Siempre van a estar... Gobernando a pesar de que nunca han ganado una elección. Ese es un pueblo, ¿no? ese es un negocio. Y étnicamente, la, la gente de Mobalez, la gente de Sendero, que no va a ganar lucha armada, como les he dicho muchas veces, acá el, el, el, el asunto de la lucha armada eh, terminó, ¿no es cierto?, con la captura de Guzmán y la muerte de Guzmán, ha liquidado ese proyecto político. No hay ninguna posibilidad, ni por el lado del MRTA, ni por el lado de Bermejo, ni por el lado de, de, de ningún elemento, digamos, contestatario de Perú. ¿no? no existe porque el, el, el Perú ha cambiado pues, ¿no? en estos últimos años entonces, lo que hay, digamos es, son, son posibilidades de tipo reformista revisionista, como las que maneja, cerrón sino lo que pasa es que la derecha asusa el, el, el, el, el cuco del comunismo, ¿no es cierto? Es que te van a quitar la, tu propiedad tus bienes, ¿para qué? para hacerle creer a los peruanos que la mejor forma de, de vivir, digamos, es bajo su dominio forma hemos vivido en los últimos 200 años y cualquier posibilidad de reforma o de cambio de este modelo en lugar de mejorar las condiciones de los peruanos lo va a perjudicar entonces esa es la idea que se está vendiendo del comunismo y ahora digamos como el comunismo el, el, el coco del comunismo ya no le funciona están introduciendo todo el, el, el, el, el, el, el psicosocial de la incapacidad ¿no? son incapaces no para gobernar un país han creado la inflación, han subido los precios, los alimentos, el tipo de cambio se ha disparado, cuando ellos son los que han hecho todo ese tipo de procesos a través del Banco Central de Reserva de Círculo Velarde. Ellos mismos, ¿no es cierto?, y acá viene la explicación, ¿no es cierto?, de la psicopolítica, ¿no?, del masoquismo político de, de Castillo, ¿no? De ratificar por cinco años más al señor Velarde, como presidente del Banco Central, a pesar de que él sabe, debe, debe, debe tener conciencia, porque no creo que sea tan bruto, de que Belarde es el principal causante de la crisis, en estos momentos, del alza del tipo de cambio y del alza de los alimentos, independientemente de los factores internacionales, como el del alza del petróleo y el COVID, pero acá es un problema fundamentalmente del manejo de las reservas del tipo de cambio, y esa es una potestad del señor este, Belarde, que que ha hecho lo que ha venido, digamos, en estos este, últimos 20 años, ¿no?, en el que manejó la economía del Perú. Y por eso es que la, la, todos los este, grupos políticos de derecha y los grupos económicos y los grupos de prensa, hicieron un gran lobby, presionaron, convencieron a, a, a Castillo y, y Cerrón ¿Para, qué? para que ellos acepten que se quede por cinco años. Y más, lo lograron, ¿no? lo lograron. Entonces, sí, pues, Pero no, pasa nada. Entonces, conviene a Perú. ¿La vacancia de Castillo? cuando no conviene? ¿Conviene a los peruanos que se cierre este Congreso y se elige un nuevo Congreso? Esa es una situación que, que vamos a hablarlo en estos momentos, perdón. No. Vamos, vamos a complementar este análisis, ¿no es cierto?, con eh, las preguntas que ustedes me quieran hacer para poder, digamos, este, tratar de encontrar una verdad en todo este problema político que, que, que tiene el Perú. En principio, de mi posición, no mi una imposición, para que que este, yo creo que no tiene salida, ¿no es cierto? Yo creo que acá debe haber un acuerdo político, ¿no? en primer lugar, es lo, es lo más racional. En Chile la, la salida política que hubo fue un acuerdo político, ¿no? de la derecha con la ultraderecha, con la izquierda con la izquierda, para llamar a una asamblea constituyente. Sí, eso no fue producto de un referéndum, ¿no? la, la, la gente que no conoce no sabe este, el proceso político chileno. Eh, la dinámica política en Chile fue de tal magnitud que la, la clase política neoliberal, la derecha contra su voluntad, tuvieron que aceptar un compromiso político, ¿no es cierto?, con la democracia cristiana, con los socialistas, con los comunistas, los neoliberales, los conservadores, parte, lo, este, y todo el grupo de derecha. Porque es, es, ellos tenían pleno conocimiento y habían evaluado la situación de que si seguía la, la, la, la guerra interna en, en Chile, esto podía escalar más, ¿no? Y se podía llegar, digamos, a, a una suerte de, de violencia armada. Entonces, la, la salida política en Chile es consecuencia de un acuerdo político. ¿no? Entonces los chilenos dijeron, ya, acá hay grupos que, que no están de acuerdo con el modelo, la, las AFPs y todo, bueno, el único que puede resolver esto no es ni el Tribunal Constitucional ni la Iglesia bueno, acá, que a los chilenos entonces esa fue la salida, ¿no? un no, acuerdo político, se reformó la Constitución y se fue a un referéndum para que los chilenos decían si había o no había constituido. bueno, en el Perú puede hacerse algo similar ya se, invent, ya se, ya se hizo el año 2000 cuando renunció Fujimori porque hay una suerte en estos momentos de no hay posibilidad de, ustedes se dan cuenta, han pasado 110 días y no hay posibilidad de tener un empate. Acá en el Perú. Porque la, la ultraderecha así no consigue en estos momentos. 87 si es votos van a intentar una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta vacancia, hasta, hasta tumbarlo a, a Castillo. Entonces nosotros bueno, no podemos tener esa situación. De ingobernabilidad, de incertidumbre. Vamos a seguir así este, el otro año, el 2022, el 2023. No, señores, este, esto hay que, hay que ponerle este, un estatus quo, hay que, hay, que, hay que llegar a un, a un punto de, de entendimiento, porque si no, los nos vamos a matar en este caso. Por eso tampoco esto es este, una decisión unilateral de esta gente de, de ultraderecha, no que quiere recuperar el, la parte del poder que ha perdido. Entonces, las arreglas la son un acuerdo político que se adelanta en las elecciones. Renuncia este, el señor Castillo, y el Congreso se, se disuelve. Las elecciones pueden ser sin mayor problema de, en octubre del próximo año con las elecciones regionales, municipales, y cosa que no habría mayor desembolso. Y en esa misma este, elección resolvemos el problema de, de, la, de, la, de la nueva Constitución, no de la constituyente, para preguntarle a los peruanos si es que ellos están de acuerdo o no con que se lleve adelante un referéndum para que se... Instaure o no una constituyente en el Perú. No hay otra posibilidad, porque si no llegamos a ese acuerdo político, sencillamente la ultraderecha, Keiko, que tiene intereses particulares, porque ella quiere tumbarse como sea Castillo para no ir a la cárcel, no, no, que no sea condenada a los 25 años, el, el señor este, Porky, lo que quiere es llegar al poder a la presidencia para preservar sus negocios, sus concesiones en Machu Picchu, los trenes, los hoteles, que han tenido durante la época de Fujimori, porque se vencen esas concesiones y las la, la va a perder y van a ingreso a otro proceso de adjudicación. O sea, son intereses particulares, niños, ¿no es cierto? Y también, evidentemente, la, los intereses de la CONFIEG, de los mineros, de las SAGP. Entonces, si es que no se llega a ese, a ese punto de acuerdo, lo eh, que no nos vamos a estar, vamos a estar todo el año 2000... Sup supóngase que no alcanzan los 87 votos este, eh, ahora en diciembre plantear la, la segunda vacancia en el medio de abril, mayo, junio. Y estaremos todo el año 2022 en esta misma situación. Entonces, este, por un mínimo de racionalidad, debería llegarse a ese, a ese acuerdo político. Porque en Interín, Castillo, que no entiende estas cosas, sabe que su única forma de salvarse es el Congreso. Pero no sabe cómo hacerlo, pues, Porque no conoce, ¿no es cierto? No sabe cómo es la dinámica, digamos, en este caso de eh, disolver el congreso y además porque no tiene la personalidad y los huevos para hacerlo, el Rundus, que es fundamental, porque para eso hay que tener toda una estrategia, ¿no? Si ustedes lo ven a, a Castillo, pues no tiene, no tiene el empuje, no tiene el liderazgo, no tiene la, la capacidad, ¿no es cierto?, la vocación política para montarse un congreso, digamos, y derribarlo y cerrarlo. Porque está hablando de manera inconstitucional, de manera abusiva, arbitraria, prepotente y porque además hay, digamos, hay intereses, digamos, del grupo de poder, la, la prensa mediática, ¿no?, que, que sigue extorsionando para que se le paguen los 300 millones de soles. Y mientras no le pague 30 millones de soles, Castillo va a, ser, va a seguir siendo, digamos, este, atacado, ¿no? Y lo que dijo de que esta semana, ¿no?, de que no iba a entregarles el este dinero que ellos pedían, está, digamos, este agudizando más estas contradicciones ¿no? Entonces, este, la situación, señores, es, es, para mí es terminal en este caso. No hay punto de transacción, ¿no? Lo, lo, lo, lo otro lo otro sería que Castillo renuncie, ¿no? O capitule y entregue todo el poder este, a la derecha, ¿no? como, lo, como es lo que quieren, ¿no es cierto? Este, otro sector, ¿no? Están pidiendo un gabinete técnico, ¿no? Como, como un, eh, supuestamente con un premio independiente, eh, puesto por ellos, puesto por la CONFIE. ¿No? ¿Para qué? para gobernar el país y tenerlo ahí como testaferro, como mascarón de prueba, a Castillo. O sea, un presidente que es presidente, pero no gobierna. ¿Quién gobierna? El premier con los ministros, ¿no es cierto? Y Castillo sería una figura de, de, decorativa. Entonces, esas son las alternativas que tenemos en, en nuestro país. No hay otra posibilidad, señores. No, es imposible que en el Perú haya una revolución armada, como lo que quieren algunos este, solitarios, gente que, que, que está fuera de la realidad política del Perú. En el Perú y en América Latina es, es, es casi imposible que se produzca eso no es el no es este estos países no, no están digamos en esas condiciones ¿no? porque el, el, el, el, la guerra contra el neoliberalismo digamos la guerra contra los globalistas y todos los que han el, puesto a, a estos países en una situación de dominación y de, y de miseria tiene otra salida más inteligente más razonable y nosotros no podemos caer en lo que ha caído Argentina dicen Argentina sus reservas están llegando en estos momentos reservas líquidas no, no pasan de 4 mil millones de dólares y millones de las reservas este, este argentinas. Por culpa de quiénes? por culpa de toda la, la, la gran oligarquía, del grupo de poder que han gobernado este, ese país. Y ahora tiene que pagar las cuentas, pues, este peronista, ¿no? Que tiene el gobierno. Y recibió de Macri una bomba de tiempo. Y tiene cortado, por cierto, la ayuda ¿no? a los cambios del Fondo Monetario del Banco Mundial de la Banca Internacional. Y acaban de... Acaban de, de de, de, de disponer, digamos, una medida para restringir, ¿no es cierto?, el, el, el manejo de manualidad extranjera en Argentina. Porque saben, digamos, que, que, que hay un problema ahí de, de la balanza de pagos, no que tienen que afrontar de una u otra manera, porque si no tienen este, reservas es imposible que puedan eso manejarlo. ¿no? Entonces, la, la pregunta es, ¿el Perú aguanta, señor? ¿El Perú está aguantando en estos momentos? Porque, como le dije a usted, estamos viviendo de préstamo. Esa es la gran estafa, la gran mentira, el gran fraude que Verónica Mendoza, Frank, Arana no le dicen al país que están viviendo de bonos, de la calidad, de la asistencia pública. De millones de peruanos. A, que, a quienes no se les quiere este, eh, dar una salida, no, si es una, una salida racional, ¿no? Que, no, que no sea extender la mano. El, el, el bono, ¿qué, qué cosa es? Es, es? es una indignidad, señores. Porque el peruano quiere es un trabajo estable, un trabajo... Un, un trabajo que le permite realizarse ¿no? como ser humano, no es bien de la calidad pública, es lo que se llama trabajo digno, con derechos. Entonces, este la situación está ahí. Si que, eh, si que Castillo, mire, esa y si Castillo no hace esto lo vacarán, señores, si, si, si lo vacan, si lo vacan, si se rompe, y toma esa decisión de, de apoyar la vacancia, no va a ser condenado por, por, por, el, por, por la población, al contrario. Se rearticulará pues todos los bloques políticos en el Perú. ¿no? y e iremos a una elección, no solamente presidencial, señores, ¿o? también iremos a una elección congresal, porque el Congreso, según la Constitución, tiene que también disolverse. Si es que, re, si es que se... va cada presidente, el Congreso actual tiene que disolverse e irse a una nueva elección, presidencial y parlamentaria. Entonces, ahí el pueblo ya, luego de haber conocido estos 110 días, todas estas... este Actividades, actos de que Fujimori, y de por tendría que decidir por una salida sensata. No queremos ingobernabilidad, no queremos más este, inestabilidad en nuestro país. Entonces, esa es la salida, ¿no es cierto? Que, que yo creo que los peruanos tenemos que apostar. ¿No? El presidente tiene que renunciar, o si no, lo vacan, y tiene que disolverse el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Ahora, que no le llamen la atención a ustedes, porque esto se ve a cada rato, digamos, en. En Francia, en Italia, en España, en Inglaterra, este, en Alemania, ¿no? A, a, este, cada, cada, cada año y medio, cada año cambian al gabinete, cambian al gobierno ¿eh? y van a elecciones este, nuevamente. O sea, consultan al pueblo, ¿no? Si es que quieren un nuevo gobierno y el pueblo decide. ¿no? Y luego se harán otras reformas este, otras reformas, este, en la nueva constitución y en el Inderín, ¿no es cierto? Tiene que restaurarse, pues porque el, el Perú necesita tener estabilidad legal, ¿no? ¿no Tiene que restaurarse, ¿no es cierto? La constitución de 1979 hasta que el pueblo decida ¿no? en dos, tres, cuatro, cinco años hacer una nueva constitución. Pero en ese interín, la constitución del 79 tiene que ser restaurada y se anula, se liquida para siempre la constitución fujimontesinista este del 93. Esa es la salida racional, política que eh, el Perú tiene, no tiene otra salida, señores. Porque el cierre del Congreso unilateral o con la vacancia presidencial unilateral nos va a llevar a más de gobierno, a más problemas. Tenemos que solucionar de una vez estos problemas. Ya, ahora sí voy a pasar a contestar algunas preguntas, este amigos, para poder complementar la, la visión que les he dado de la coyuntura Política Actual a, al 27 de, de noviembre del año. A ver qué dice. Ya estamos de acuerdo que la constitución del 93 no sirve al Perú, no sirve a los peruanos, es una constitución de, del dictador, eso todos estamos de acuerdo. Pero no hay, que, este, no hay que dejarla ahí viva. Hay, eso tiene que anularse mediante la restauración de la carta política. El gran error de Bermejo, de, de Bellido, de, de Cerrón, de Castillo, de todos los que quieren una nueva constitución y, y de Asamblea Constituyente es que quieren echarle agua bendita a la constitución fujimontesinista. No, señores. Esa constitución tiene que ser anulada. Esa constitución es producto de un delito. Es una constitución delincuencial. la única forma, ¿no es cierto?, de anularla es restaurando la constitución de año y además porque los señores Cerrón, Bellido, Bermejo, al querer una nueva constitución, manteniendo la legalidad, manteniendo el procedimiento de la Constitución del 93, están avalando un delito y son responsables de un delito, que está definido en el artículo 307 de la Carta del 79. Porque por el mismo motivo la, la, la, la constituyente y la nueva constitución se, se pueden hacer sobre la base de la Constitución del 93. Eso que quede claro. Porque eso sería convalidar un delito, un golpe de Estado del 5 de abril, convalidar el saqueo del Perú, convalidar la privatización de más de 250 empresas, convalidar el robo de más de 10 millones de dólares en las privatizaciones, convalidar el exterminio, la muerte, el genocidio en nuestro país. Evidentemente, la, el movimiento que está haciendo Frank es el mismo camino que hizo Macri, o sea, este, este serio de Juntos por el Perú y Verónica. ¿Creen que el, el, el conseguir préstamos en devuelto con el Fondo Monetario es una novedad? Es, es el camino que Macri, a, este, a Argentina, este, durante el gobierno de Macri, este, el fondo le dio 50 mil millones de dólares de préstamos, señores. 50 mil millones de dólares. Pero solamente era, era, eso era para, para cubrir las apariencias, pagar los intereses de la misma deuda que, que había este, liquidado el fondo y con eso se pagaron los intereses. Y luego la deuda externa que de Argentina más o menos está gordando los 250 mil millones de dólares. Bueno, hasta el, me parece, hasta la década de del 50, no sobrepasaba los 20 mil millones de dólares. El Castillo puede, dicho bien, el Congreso de forma. Claro que sí, lo puede hacer, pero tiene que buscar la causa alta. Pues. Como el bruto no sabe cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué de vida cárcel? Claro que sí, si es que se le encuentra culpable, digamos, en el juicio que, que, que tiene que ser, ser este objeto de un proceso de, en los próximos meses sino que se está demorando eso por culpa de estos fiscales, ella debería estar ya condenada, ¿no? si, es que, si es que hay pruebas para que lo condenen. Yo no quiero dar consejos este, financieros, ¿no es cierto?, porque no creo que sea, el, eso de forma privada, manden un un mensaje, por favor, este, y se lo puedo contestar. Y da, también les pido disculpas a todos este, estos amigos este, que me escriben, que me a veces no puedo contestarles sencillamente, Señores, como ustedes saben, yo trabajo y tengo que cumplir mis obligaciones en las universidades donde enseño, Y es casi imposible, digamos, de contestarles a todos. Les pido disculpas por ese motivo, ¿eh? Y yo, yo le digo la verdad, este, ya el, el, el tiempo de Castillo, en la política el tiempo juega, señores, el tiempo juega. Castillo este, perdió la oportunidad el 28 de julio. 110 días. El, el Perú está... Eh, eh, en caída libre en estos momentos. Y las cosas se van a agravar si, si el entorno internacional, mundial, varía. Si estamos, estamos mal, ustedes no se dan cuenta porque estamos viviendo de préstamo. Cuando se acabe eso, se van a un recién acordar de mí. Este, con eso no va a querer vacar el presidente, justamente ahí viene la reforma, ¿no es cierto? Este, ya no se va a permitir, digamos, eso de la incapacidad moral, de la, de la cuestión de confianza eso tiene que regularse por un este me mecanismo de contrapeso, que se tiene que hacer, se, va, se tiene que modificar cuatro artículos de la Constitución, porque eso genera ingobernabilidad, señores. ¿no? Y eso lo tenemos nosotros claros, sabemos cómo hacer esa, esos cambios este, de la Constitución, para no estar, digamos, en, en, en la misma película acá en los años, elige a un nuevo presidente y el Congreso le va a pedir la vacancia o el, el presidente le va a pedir la disolución. Eso fue un este, instrumento creado por, este, por Fujimori, acuérdense ustedes, para perpetuarse por 50 años. Mira, lo, lo primero que tiene, ¿cuál es el procedimiento para, para llegar a esto? Primero hay un acuerdo político, que tiene que conversar este, este Fujimori o el Premier, porque esta Premier Vázquez está, está muerta y esto no sirve para nada, no le sirve al Perú. Que tiene que colocar un, un, un Premier ahí que, que pueda políticamente llegar a un acuerdo con la clase política de, de oposición. ¿Acuerdo político de qué? De que renuncia al presidente y se disuelve el Congreso y se convoca nuevas elecciones. Castillo se queda como presidente hasta que transmita el mando al nuevo presidente elegido y se instala el nuevo Congreso. Esa es la salida más racional. La vacuna no es obligatoria, les explicó, es, es un asunto muy simple, sino que lo complica. acá, señores, el, el, el derecho de todo ser humano, ¿no es cierto?, es decidir, ¿no es cierto?, su destino. Eso se llama un concepto de, de, de autorresponsabilidad. Los seres humanos tenemos que ser responsables. ¿Qué? De nuestra vida. Entonces la vacuna no puede ser obligatoria. ¿Ya? ¿Cuánto tarda, eh, me, pregunta, en restituir, este, me pregunta Alejandro Miguel Yangue, en restituir la constitución de un día? La constitución de Venezuela se restituye en un día. Y se acaba el problema, tenemos gobernabilidad. Ya no hay este problema de la disolución del Congreso, de la vacancia, todas esas cosas. Se para. Porque hay otros mecanismos allá. Castillo está en estos momentos, está solo, pues. Castillo, eh, el país está ahorita, este... No, no hay, la verdad es que no hay presidente en estos momentos. ¿Ya? No tiene secretario, este... El, el, el secretario que le ha puesto a Acuña ahí, este... Eh, lo de APP le ha puesto un secretario. No... Es un abogado, pero que esto es un problema político, o sea, no es un problema legal, ¿entienden bien esto? Ustedes. Los problemas políticos son diferentes a los problemas legales. El problema político tiene que tener uno mucha imaginación, tiene que ser una arquitectura fina del poder de acuerdos políticos. Los abogados están más encorsetados. Los abogados son cuadriculados como los militares. Están apegados a la, a la norma escrita, a la ley. Los abogados son malos negociadores. Yo les digo porque soy negociador. Yo estudié una, un, un, un, un, un cursivo este, de, de un centro de, de la Universidad de Harvard donde me hicieron una negociación política. Estudié cuatro meses. Y yo fui con mi mentalidad abogado, y Era una, una mentalidad que no me servía de ser negociador, lo primero que, que tuve que hacer es sacarme esa forma de desparameter de para entender lo que es una negociación política, ¿Ya? Y, y los abogados son malos negociadores, al contrario, los, los, los abogados creen más conflictos de los que existen. El, el buen negociador, este, articula, ¿no? Da, este, lo, lo, que, lo que se llama el carro las cuatro reglas de un carro son uno, uno, este, la primera regla es este, concentrarse en el problema y no en la persona. Los abogados se concentran en la persona, comienzan a, este, a delegitimar a la persona, a atacar a la persona. No, eso, eso es mal inicio de negociación. Segunda regla, definir objetivos específicos. Ya. Tercera regla, crear ¿no es cierto? resultados de mutuo beneficio. O sea, lo que llaman los gringos el win-win. Los dos tienen que ganar, porque si uno gana más que otro, digamos, no hay punto de encuentro, no hay punto de negociación. Ahora, eso es trabajoso, por eso, sobre eso no se considera de noche a la mañana. ¿Ya? ¿Y eso implica qué cosa? Implica, implica fundamentalmente tener mucha cultura política. ¿Ya? Porque el acuerdo tiene que ser beneficioso para ambas partes. Castillo no tiene el poder ya, ya, ya casi no lo tiene, señores. ¿Ustedes creen, ¿quién, ¿Ustedes creen que alguien va a querer ser ministro de un presidente que sabe que le puede meter una puñalada al día siguiente, como dijo Bellido? el juramento de Bellido, digamos, el 28 y el 28 de la misma no se le está pidiendo la renuncia de Bellido ¿Qui, ¿quién podría este, trabajar con un, un presidente que toma esa actitud? se rinde que no hay ningún mínimo criterio de lealtad ni no hay ningún, se, que se deja llevar pues, por los chingres, pues se deja llevar porque, porque creo que son totalmente irracionales acá dice Luis Imachi que en 12 años de continuidad el país se fue a la ruina con una deuda impagable es mentira, el este señor Luis Imachi. Sabe lo que está hablando. Este, en la constitución del, del, del, del año se tiene no creó ninguna deuda. Acuérdense bien ustedes, la constitución eh, comenzó a regir el año ocho, este, el 28 de julio de 1980, con Belaunde de Y desde ahí comenzaron a desmantelar el Estado, porque lo, los neoliberales capturaron ahí el gobierno, con Cuchisti, que era el ministro de Energía y Minas en esa época. Y el señor este, Belagón que el año 83, 1983, en el tercer año de. De, de su gobierno, dejó de pagar la deuda externa ¿ya? dejó de pagar la deuda externa sencillamente ¿por qué? porque no tenía políticas económicas este, no sabía manejar el país y en el 85 cuando lo recibe digamos el, el gobierno de Alain García y eso está en la cifra del Banco Central de reserva el país, la finanzas pública estaba en bancarrota esa es la pura verdad según cifras del Banco Central de reserva entonces ¿qué cosa es lo que hace Alain García? Alain García el, el, el, el primer año del 85 con, con, con Álvaro Castro se lo digo porque he hecho un trabajo sobre, sobre la materia, o sé sea, que no me pueden decir a mí que, que no conozco, se lo digo con datos, hace una política económica heterodoxa, ¿no? o sea, impulsa la demanda, es pura política caineriana, ¿no es cierto?, eh, favorece a, a los 12 apóstoles, ¿no? en la creencia, los grandes empresarios, engañan a la García, ¿no? le dicen que danos, danos este, inversión, danos dinero para invertir en las empresas, nuevas, en emplear empresas, entonces Alan en esa creencia lo favorece, pero los empresarios lo traicionan a Alan y sacan el dinero fuera para esos fiscales. Y es por eso que el año 87, el 28 de julio del 87, en venganza Alan dispone de la estatización de los bancos. Porque no, no, había, no había inversiones privadas, no había este, proyectos empresariales privados. O sea, ¿qué cosa se había hecho? Todo el dinero que Alan este, lo financió, lo sacaron afuera. Alan estatizó la banca. Esa fue la razón. ¿Por qué? Porque los 12 y lo traicionaron. Y de ahí ya desde el 87 ya el Perú puede ser ese quien pueda, ¿no? No por la Constitución, ¿no? Porque la Constitución del ¿no? no tiene nada que ver, al contrario. Al contrario. Si les narraba lo que se hizo con esa Constitución. La mala política económica que implementó la García en el 87, el 88, el 89 nos llevó a, a la hiperinflación. ¿Por qué? Porque eh, el Producto Bruto Interno cay, eh, cayó, estuvo, estuvo en caída libre con Ana García. Y ahora, para poder pagar las planillas, para poder este, financiar el presupuesto, comenzó a emitir billetes. Y por eso llegamos a la, a la, a la, a la hiperinflación este, del año 90. Y en el año 90 había tres candidatos, ustedes no saben mejor que nadie, ¿no es cierto? La, la, la derecha, los ultraliberales, con Vargallosa, con el programa de, de, del shock, de pedir empleados, este, venderla, privatizar las empresas. Y estaba el candidato de Alba Castro, el candidato de, de, de Lapran, que quería seguir con la misma política este, económica aprista, heterodoxa. Y por ahí, ¿no? como Castillo, ¿no es cierto? Apareció por ahí, digamos, este, un chino o un japonés del año 90. O sí, sea, porque estaban, estaban los dos candidatos, este, Fredemo, este, Vargallosa y el señor Castro con y de forma este, de forma este, accesoria estaban candidatos este, Jarritis y Barrantes, por la izquierda, pero esos estaban desechados, ¿no? Porque la, la, la izquierda iba, iba dividida tenía pocas este, posibilidades de, de pasar a la segunda vuelta. Eso estaba clarísimo. Entonces Alan García es el que decide, crea, digamos, al candidato Fujimori. Usa el servicio de inteligencia. Pone el canal 7, el, el, el, el canal del Estado, al servicio de del señor Fujimori, o sea, es un candidato a la nada. ¿Qué, ¿Qué cosa quería este Fujimori? Quería ser congresista, quería ser senador. Como el caso de Castillo. Y pasó lo mismo que pasó este. Guaraginosa con Fujimori, ¿no? pasa este, a segunda vuelta, y toda la izquierda, todo el grupo este, antiliberal, anti antiderecha, digamos, el sur y todos votan por Fujimori y gana el presidente. ¿Cuál es el, el mensaje, de, el mensaje de, de Fujimori? Su programa político hasta, hasta, hasta junio, en el, el no-yo, políticas sociales, políticas populista. Y ahí pues se lo montan a, a Fujimori, Hernando de Soto, Blacker Miller, y, la, y todos este, los agentes de fondo Monetario y le, el programa, el, el, el, le, dan el, le dan el programa de, de, de Fredemo y lo aplican, como el, 2000, el, el 4 de agosto ustedes saben, el 4 de agosto del 80, ¿no? que salen televisión que Dios nos ayude o sea, Fujimori lo pues, encauzaron, digamos, este, para que aplique todo el programa este, de, de económico-venarios y en los militares no políticos lo decían sí? o sea, eso de que, de que la constitución 79 este, llegó al desastre el país es totalmente falso, es una mentira ¿no? al contrario eh, Fujimori este, pudo gobernar con esa constitución pero ese, era, ese, ese no era digamos, el objetivo de, de los grupos de poder ¿no? que ya había montado, se había montado sobre Fujimori ellos querían privatizar las empresas no querían rematar el Perú querían implantar un modelo neoliberal que, como lo hicieron los, este, con Kinochet en el año 73 a sangre y fuego pero no lo podían hacer por el parlamento porque el, el 90, el 91 eh, eligió la constitución del 79 no lo podían hacer entonces, para, para poder implementar ese modelo saqueador, tuvieron que dar el golpe de Estado el 5 de abril. Y con esa constitución, eh, recién saquean el Perú, privatizan todo, ya pasa lo que, lo que ustedes saben. ¿no? Todo lo que estamos viviendo en estos momentos es consecuencia de esa situación que empieza con Fujimori. Ya no es que, no es que el Perú haya, haya, haya tenido, digamos, este, un crecimiento económico. Lógico, ha tenido un crecimiento económico de, de, de, de, de tipo cuantitativo, de tipo monetario. ¿Que la pobreza, la pobreza se redujo del 55% al 28%? Claro que sí, pero numéricamente. Pero en la realidad la pobreza aumentó. Teníamos en la época de Fujimori, la época de Fujimori, teníamos 4 millones de pobres. ¿Cuántos pobres tenemos ahora? Tenemos 9 millones de pobres. Entonces, ¿de, de qué beneficio? ¿De qué de qué este... ustedes me, me pueden este, hablar de este de ¿no? Si que tuviéramos este año, ¿no es cierto?, un millón de pobres, les diría, ¿no? Esa constitución es perfecta para el Perú. Porque ha logrado reducir la pobreza. Pero no, la pobreza ha aumentado. No a causa de la pandemia. Porque okay, con la pandemia se ha agravado la situación. Que había un crecimiento numérico, cuantitativo del producto interno. Claro que sí, pues. El año 90 el producto interno de Perú era más o menos 40 mil millones de dólares. Hoy es 220 mil millones de dólares. Hoy, 2021, 220 mil. O sea, numéricamente es cuatro veces más o cinco veces más. Pero realmente ustedes este, apliquen lo que en economía se llama defractores. La inflación de, de, del año 90 al 2021, el tipo de cambio en esa época estaba cero, el, el sol estaba 0.4 centavos de oro El sol. Hoy en cuanto está, cuatro 4.3. O sea, eso se licúa, señores. O sea, el, a cualquier economista que quiera debatirlo con todo gusto, con, con cifras, ¿No? Y con defractores, para que vean este, la realidad, ¿no? De que eh, esa constitución Solamente favoreció a una minoría, a una élite, a menos del 1% en el Perú. El Perú, se si sacó el Perú, se, se, se, se transfirió al exterior más de 380 mil millones de dólares. Esa riqueza se debió quedar acá en el Perú. ustedes los activos por cerca de 40 mil millones de dólares, que eran las empresas estatales. Y se malbarateó, se remató. Ahora, no es que yo, yo defienda la empresa estatal ineficiente, hay empresas que se vieron vender. Claro que sí, tiene les he dicho... El Perú solamente necesita tener unas 40 o 50 empresas públicas. El resto se vende. No hay problema. ¿Y por qué la constitución de, de no se pudo restituir en el 2000? Muy buena pregunta de Jordan André Chucky. Fíjense, lo primero que se hace es que cuando cae, cuando cae este, Fujimori en el año 90 se va este, a Japón, declara una vacancia, el gobierno provisional de el presidente Paniagua formó una comisión de estudio de juristas, cerca de 25 juristas, los mejores constitucionalistas, para que ellos le den a él, digamos, la, el fundamento constitucional. Y ellos hicieron su informe y, y dijeron en el informe que está en el, el archivo del Congreso, que el mejor camino era restaurar la constitución del año 79. Cuando Paniagua iba a restaurar la constitución, se puso el cambio de gobierno y llega a Toledo. Y Toledo con Gucci y todos los grupos económicos eso lo en lo carpeta. a pesar de que el, el, el propio congreso el, ese, ese mismo congreso el año 2003 había reiterado la opinión de los juristas en una comisión que presidía el señor este, Henry Piss, que se debería restaurar la constitución 79 y luego introducir las reformas que sean necesarias y se anulaba la la carta de Fugio y dejaron los, se movieron los grupos económicos y lograron bloquear este, la restauración Vino la García hizo lo mismo pasó a la congeladora, vino en mala, juró por la constitución de 79, usted acuérdense ustedes juró por esa constitución y todos ustedes saben que había restaurado ¿no? se produjo la hoja de roto y todo lo que ustedes saben y congeló el proyecto, luego vino Puchis y ya lo puso pues en la congeladora ¿no? cuando eh, el 2021 con castigo, esto lo debió restaurar en el 28 de julio y lo que me, me pregunta este, este amigo, es, si no es cambiar eh, Cerrón es caviar, Cerrón es un comunista ortodoxo del de ala moscovita, del ala cubano. Este, Cerrón es senderista, Cerrón es un radical, Cerrón es un pequeño burgués, un médico, digamos, este, que es jefe de un partido, que ha hecho el partido para un proyecto político propio, emulando quizás a el Castro, pero Cerrón, pues, hay un abismo, ¿no? Entre Cerrón y el Castro y Che Guevara, este Bermejo, este, que no, no, no le ganen el apunte del zapato, pues, a, a Che Guevara, ¿no? Entonces, este, no es un caviar, este, Cerrón. Cerrón es un, es un es, es, es izquierda chola, la izquierda serrana, ¿no es cierto? Y diferente a la izquierda limén este, y a la izquierda caviar. Le, los caviar no son de izquierda, los caviar son de derecha, de izquierda de centro. Donde está el dinero están ellos. Y a mucha gente cree que hay una izquierda caviar, no, los caviar no son de izquierda, señores. Porque ellos son pro mercado. ellos son neoliberales. Ellos lo único que quieren es ganar dinero con cualquier gobierno. Pero son racistas, ¿eh? Utilizan a. a, a, utilizan a a la militancia, ¿no es cierto? Como una suerte de felipíos, como chulíos, ¿no? Pero los que manejan el poder, articulan los gobiernos, los que colocan los con ministros, los asesores, es la élite. ¿no? Son estos racistas, ¿no? Con Pedro Franque, cuando quiera, donde quiera, y que coja el lugar para, para desenmascararlo, no, no tengo ningún, ningún problema. Ahí están todos sus videos, ¿no es cierto? Que, que, que publicó durante el año pasado. Acá Alejandro Miguel, ya que me pregunta si es caviar, no es que más caviar. Ahora, ¿por qué por qué, este, por qué propuso que ratifiquen a Belarde ¿no? al, al, al ultraderechista como presidente del Banco Central de Reserva? Eso es lo que hasta ahora Cerro no ha explicado. ¿Ya? Los caviares están en la y que estaba este otro este señor, este gorriti, los de IBL, todos son caviares, son es un, grupo de, un grupo de poderes como los masones. ¿no? Que, que no son un partido visible, pero tienen el poder, pues manejan el poder como en el Poder Judicial, en la Fiscalía, los masones controlan eso. ¿Para qué? Para sus negocios privados, para sus negocios particulares. Los caballeros hacen lo mismo, ¿no es cierto? En una, en, una, en una conferencia posterior puedo dedicarlo enteramente a lo que es un caviar cómo se han formado, cómo se originaron, quiénes son los cabecillas de caballeros en el Perú, ¿no? que Castillo no va a renunciar en forma unilateral, Castillo renuncia siempre y cuando acepten el cierre del Congreso. O sea, son dos, este, dos decisiones políticas, ¿no? o sea, el acuerdo político tiene dos, dos, dos partes. Una, Castillo renuncia a la presidencia, y dos, este, los partidos de, de derecha de oposición, Fuerza Popular, Renovación Popular, que ellos acuerdan de disolver el Congreso. Como lo que se hizo pues, el año 2000, noviembre, ¿no es cierto? El Fujimorismo aceptó ahí disolver este, el Congreso. Adelantaron las elecciones. Por eso que Toledo pudo ser... este presidente, ¿no? Y se eligió un el nuevo congreso. Acuérdense ustedes del año 2000. Ese congreso elegido por fujimoristas, con fujimori duraba de 2000 al 2005. Pero cuando fujimori huyó, fugó a Japón, este, era un problema político, una crisis política, una salida política. Entonces los propios congresistas, Marta Chávez, y toda la y toda la... todo el, el, Este grupete, digamos, acordaron con la, con la derecha, con la, la gente de izquierda, con todo, ¿no es cierto? Eh, adelantar las elecciones, el ESE puede hacer lo mismo o sea que no hay, no hay cosa del otro mundo ¿no? del es caviar es un, es un caviarón de derecha ojo, el caviar no solamente de izquierda o de izquierda, el caviar es de derecha, de centro, de cómoda. Frank es un caviar eh, eh, el doctor dice acá, me dice, sin mentira, dice, Cerrón está creciendo en provincia, Monroy se agarra se va a tomar de mí, para perder las elecciones acuérdense de mí regionales. Cerrón lo ha confesado. Mira, su fuerza política de Cerrón, su capacidad organizativa, él lo ha confesado. Ellos jamás pensaron llegar al gobierno. Nunca. Ya, ellos se valoraron. Ellos solamente eran Juliín. ¿Ya? Pero jamás pensaron en colocar un presidente. Pues. Sí, la sal. Ahora fíjense, como juega el azar Ustedes miran, acá en las armas, he dicho ustedes: ¿A acá? La suerte de Castillo en estos momentos está en la boca de su ex secretario, de Bruno Pacheco. Si a Bruno Pacheco ya le detectaron este, la UIF eh, depósito por 80 mil soles, y o sea, ahorita está fregado el hombre, eh, encuentra la grabación de videos, este, Pacheco se va a ir a la cárcel. Entonces ahí la fiscalía tiene sus métodos, ¿no? el método nazi, fascista, ¿no es cierto? Le va a decir, mira Pacheco, tú lo único que tienes que decir es que tú actuaste por orden para los ascensos de, de, del paisano de, de Castillo, por orden del de presidente. Como tiene un secretario, cumpliste la orden. Eso se llama en derecho penal, se llama obediencia de vida, obediencia jerárquica. El que actúa por orden del de, hombre de atrás, está exento de pena. Entonces le van a decir los fiscales, te damos inmunidad a ti, te vas a tu casa, pero declara en ese sentido. Y te limpiamos, te limpiamos también de la, del asunto de, estos, de los mil dólares del banco. Entonces, en estos momentos, la suerte de Castillo está en la boca de, de, de Pacheco, el secretario. Ahora, bueno, la pregunta es: ¿hasta, hasta, hasta dónde le, le dura la lealtad, no es cierto? A Bruno Pacheco. Bruno Pacheco va a querer inmolarse va a, ir, va a querer irse a la cárcel 15 años por, por, por Castillo. Porque el sentido común, señores, este, un simple secretario no actúa por sí solo en la porque hay un concierto con otro hombre, que ¿no? se llama, en Derecho se llama El Hombre de Atrás, porque Pacheco no tiene el poder de decisión. Ustedes pregúntense, ¿quién tenía el poder de decisión? ¿Quién tenía la firma? La firma no la tenía Pacheco, la firma la, ni la premier La firma la tiene el presidente de la República. Entonces no crean, este, no crean que, que, que, que Castillo está durmiendo bien, Castillo no, me dice que no duerme está con insomnio, me dicen... este Está nervioso porque no sabe lo que, lo que Pacheco vaya a decir en estos este, Y además no hay lealtades. Pacheco le puede decir sí, sí, sí, eh, ¿no? Pero a la hora de que vea, digamos, que se va a la cárcel por 15 años, en, en política, no hay lealtades. Salvo casos excepcionales, señor. Ni, ni a Napoleón, ¿no es cierto? A, a, a sus propios generales, ¿no? Que estuvieron con él en, en mil batallas, que pelearon con él en, en el último momento, ¿no es cierto? Cuando Napoleón no quiso defender París en 1815 ante la remitida de, de los ejércitos rusos y prusianos e inglés, o sea, los tres ejércitos contra Napoleón decía que él podía defender París y podía resistir y les podía ganar uno a uno o sea, sus generales con, con los cuales había batallado durante 15 años lo llamaron, se reunieron en el castillo este de Fontainebleau me parece que es, sí en Versalles y le dijeron Sire, ¿no? Sire, o sea, señor, este, eh, por el bien de Francia, advique usted, nosotros no lo vamos a seguir en esta nueva aventura. Entonces, ¿qué cosa hizo Napoleón? Y rápidamente racionalizó, él no podía pelear sin generales. No tenía generales, puede haber tenido tropa, pero una tropa sin generales no, no tiene potencia de fuego, no tenía comandantes. Y ahí lo único que hizo fue, entregó la espada, digamos, a Calincur, que era su general secretario, ¿no es sí? cierto?, del emperador. Entregó su espada, bueno, acá está la espada, capitulo. Fíjense, hombre que han muerto, digamos, por Napoleón, que, que se han fajado en campo de batalla. ¿no? Hasta aquí nomás, hasta aquí nomás. ¿Ustedes creen que Pacheco va a ir hasta el final, se va a inmolar por castigo los Y menos. Castillo puede ir preso. Claro que sí, si, si es que... Pacheco habla, es Castillo se da preso, eso la vacancia sale pues como por un tubo y ¿no? Por eso que a, a, a Castillo si es inteligente, aunque, aunque me dicen que no lo es, tiene que promover el acuerdo político ahora, las dos partes, ¿no? no solamente él, él y los, los partidos del Congreso. No, la señora Bolote está, está fregada por el asunto este del de dinero que recolectó en la cuenta corriente. U otro dirigente de Perú Libre. Está muerta, o sea, se hace, cae castigo, cae la, la señora. Ya. Ahora, este, en esta en la caída de Pacheco están los caballeros, ¿no? Los caballeros mira, los lograron tumbarse a vieja. No tienen bandera los caballeros. Lograron tumbarse este a Barrenzuela. Ya. Lograron este, tumbarse al, al secretario. Y también a, a Aníbal Torres. Eso ha sido una, una, una, una movida de los cabiales. Yo estoy en contra de que se imponga el carnet sanitario. acá me, me pregunta. Estoy en contra de eso. atenta contra la libertad. Vamos a ver. ¿Quién puede restaurar la constitución desde un político que piense en su país? ¿No es cierto? Y que tenga la decisión, que tenga los huevos para poder este, tomar una decisión histórica. Pasa a la historia ese, ese político. ya Porque la Fuerza Armada no va a hacer nada. Acuérdense de mí. La Fuerza Armada va a tener que someterse únicamente. Porque la Fuerza Armada no, no, no, no tiene líderes. ¿no? Son gente, digamos, este que está fuera de la historia. Los atristas se, se, se, se inmolaron. Perdón, están ustedes en un error, señores. Y le digo lo que le puede pasar a, a Castillo con El secretario personal privado este, de Alan García, que era Luis Nava que era un hombre que durante 40 años lo había servido, que sabía todas las cosas bien y de Ana García, a quien había jurado todo. en el último momento señores, se quebró. Y no lo traicionó, le dijo la verdad, no de las cosas que Odebridge se había recibido. Cuando Ana García se entera de que nada había hablado, es que se mete un tiro. Por eso se mete a Ana García. Porque los fiscales ya tenían la prueba y refutaron para, para, para condenar este... Para condenar, para condenar a García y se hizo la cárcel ¿se dan cuenta? es el, el caso más patético un hombre, un hombre, nada un hombre un fuego político, un, un hombre que toda la vida juró a la García que hacía molar, al final, no sé si la palabra es tradicional, pero él prefirió su libertad, prefirió su vida, ¿no es cierto? y prefirió la, la, la vida el honor de sus hijos a encubrir a García en esta en esta última aventura, ¿no? Porque García pensaba que, que, que nada se iba a inmolar por él. Y nada dijo que no, pues. Y es por eso que Alan, Alan se mata, ¿no? Porque, porque, este, porque nada lo había puesto al descubierto, ¿no? Necesitamos una, una, este, una políticos que. nuevos políticos necesitamos. No políticos este, que fueron parte de esta clase de política putrefacta, ¿no? El pueblo tiene que movilizarse, tiene el pueblo que organizarse. Señores, D Dina Volorte está muerta políticamente. Todos los que están ahorita en la clase política que han participado en, este, en estos últimos meses han fracasado políticamente. Han tenido el poder y no han podido sacar al Perú de la situación en que se encuentra. Han complicado más las cosas. El Perú necesita un gobierno eficiente, que, que, que, con objetivos nacionales, con una visión del Perú. De que debemos ser una, una, una, una potencia este, mundial, señores. No lo que dice este porque ¿no? Porque es un mentiroso, ¿no? Que engaña a la gente. Porque a lo que le interesa es preservar sus negocios particulares. A ver. Bueno. Ya, señores. Ya, en eso de la firma de los, de, de los planillones para una nueva constitución, eso quiero decir claro, señores. Creo que eso es una gran mentira, es una gran farsa, es una gran estafa lo de la nueva constitución, de la asamblea constituyente. Y en estos momentos, hoy, es una mentira. ya Porque el problema es que hoy día no es la nueva constitución. Yo les he dicho, soy partidario de una asamblea constituyente, yo soy partidario de una nueva constitución. Pero primero, primero tiene que restaurarse la constitución de, del año 79. ¿Para qué? Para liquidar en un solo día el modelo económico neoliberal. Para terminar con 30, 31 años de saqueo, de robos de más de 380 millones de dólares. Para liquidar todos los contratos de ley que hasta el momento, hoy, saquean la de economía del Perú. Esos contratos de ley que son más, más cerca de ley. Eso es lo que se robo, que Bellido, que Bermejo quiere dejarlos en existencia. Quiere que sigan vigentes con su nueva constitución. Ya porque nadie puede anular su contrato de ley con una nueva constitución. Es imposible porque la ley no es retroactiva. Ya, por eso lo que están haciendo con el Perú, con los peruanos, con esa pobre gente a quienes le piden firmas, los mandan como cholitos, cholos baratos, a sacar firmas, es una gran estafa. Eso tienen que ser ustedes conscientes. Nosotros nos debemos movilizar hoy, noviembre del 2021, para pedir que se vayan todos, para pedir la denuncia del castillo, para pedir que sirven el Congreso, nuevas elecciones, limpias, para evitar la estafa, para restaurar la Constitución 79. Y para pedir, ¿no es cierto?, de una vez por todas, que el pueblo decida directamente si es posible o no es posible la, una, un referéndum por la Constituyente. Entonces el pueblo va a decidir en octubre si es que se logra... este este acuerdo político. El pueblo decide, y se acabó el problema de acá a 50 años. Como hicieron en Chile. En Chile hay constituyente porque el pueblo dijo que sí, vamos a una constituyente para sustituir la constitución si pinochetista. Pero el problema chileno era diferente al peruano. Porque nosotros teníamos una constitución más o menos democrática, la del 79, que fue anulada por un golpe de Estado. Entonces. Con esa constitución fraudulenta del 93 es que se ha producido el saqueo. Eso tenemos que anularlo primero. Y luego, y luego, hagamos todas las reformas que quieran o, o convoquemos a una asamblea Constituyente. cuestión. Pero hoy decirle al pueblo que con dos millones y medio de firmas, para una nueva constituyente, una, esa es una gran mentira, una gran estafa. Salvo que ellos estén pensando en usar a ustedes, jóvenes, y no se dejen manipular como carne de cañón para mandarlos a ustedes a un enfrentamiento armado con, con la Fuerza Armada, con la Policía. Eso es lo que quieren, Permejo y compañía. Quieren usarlos a ustedes, ¿no es cierto?, como Carmen cañón, para que en manifestaciones, para que en luchas violentas, con la Policía, con la Fuerza Armada, digamos, mueran ahí este, estudiantes, mueran trabajadores, y luego de eso pasear, pasear sus cadáveres. Porque no van a aceptar, ¿no es cierto?, directamente, hoy no se va a aceptar, digamos, este, la clase política, no van a aceptar, digamos, un referéndum directo. Y tampoco el jurado de la Asamblea de lo va a permitir, porque si no, ellos, ¿ustedes creen, creen que son tan tontos los jurados de elecciones estos seis señores? ¿Ustedes creen que si admiten el, el pedido de referéndum de que ustedes promueve Bermejo y toda esta gente ignorante? ¿Ustedes creen que ellos van a admitir este, eh, que se tramite el referéndum? Al día siguiente son procesados por este Congreso de mayoría ultraderechista y lo destituyen a, lo, a, a los seis miembros del jurado de elecciones. Porque están en causal de, de remoción, se así. La Constitución permite la remoción de, de los mismos jurados si cometen un acto que según el congresista es, es, es ilegal y, y constitucional. ¿Ustedes creen que los seis miembros del jurado de elecciones van a querer ir a la cárcel? Este, si se dos ¿no? ¿dónde vienen sin media firmas, Lo recibe el hombre y luego lo va a tirar a al tacho. Porque no es el procedimiento, no es la forma de hacerlo. Porque si tú estás jugando con las reglas, ¿no es cierto?, de una constitución delincuencial como la, la, la, la del año 93, Tú no te puedes salir de esas reglas, porque tú mismo te estás sometiendo, digamos, a ese procedimiento. Entonces la única salida inteligente es restaurar la Constitución del 93, que recusa todo ese procedimiento este, delictivo. Y es la única que le puede dar juridicidad, Estado de Derecho, gobernabilidad al país. ¿Por qué cosas? Qué cosa, no, no, escúchame bien, señores. No es un problema jurídico, no, no es un problema legal, no es un problema de abogados. El problema de la constituyente, de, de, de, de, de la restauración de la carta del año 79. Eso es un problema político. Y eso se resuelve políticamente. Bermejo Me piensa como un tinterío, como un abogado. A, a, a, ayer lo escuché diciendo uno como, la, como el fujimorismo, la ultraderecha ha sacado un proyecto de ley. Para, para, para prohibir que haya referéndum que no pase por el Congreso. O sea, ya se están asegurando. Ayer lo han aprobado en la Comisión de Constitución. Una, una ley que dice ¿no? que toda reforma constitucional vía referéndum tiene que pasar primeramente por el Congreso. Y eso lo aprobarán en, en, en la semana que viene. Y si esto es así, pre, pre, la, la pregunta es sencilla, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué valor qué sentido tiene que te reúne dos viernes y y la presente sin pasar por el Congreso quiere que y dice no en su, en, su, en, su, en su desconocimiento de porque bueno yo, yo lo disculpo porque no es este no es experto en esto ¿no? dice que esa esa, esa nueva ley dice que van a aprobar esta semana no se aplica porque no es retroactiva es un total desconocimiento señores Ahí funciona lo que se llama la teoría de los hechos cumplidos. Él, él está hablando <ríe> con un criterio de una constitución de, de, del año 20, ¿no es cierto?, donde había la, la teoría de los hechos adquiridos. Ese criterio ya se modificó. ¿no? Las leyes, ¿no es cierto?, las nuevas leyes se aplican a las situaciones que están vigentes al momento de su aplicación. ¿Qué es lo que está vigente? ¿Qué es lo que está en tramite? Un procedimiento, ¿no es cierto?, de, de referéndum. A través de planillas de la ONU. Entonces, le van a pegar ese procedimiento, entonces eso no va a pasar. ¿No? Porque la teoría de los derechos adquiridos ya no funciona acá. ¿Ya? Y se lo voy a leer para que, para que no se dejen engañar, no se dejen estafar. Este es de la Constitución leo Leen el artículo. Es lo, que, es, lo, es lo que le enseño este, a mis alumnos. ¿no? Artículo 103 dice dice la ley o sea, cualquier ley desde su entrada en vigencia o sea, supóngase que esa ley se se promulga, se sanciona el, el día viernes de la próxima semana y se publica el el día sábado o sea, a partir del sábado 5 de diciembre dice, la ley de su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Existente, que es existente, que, que es lo que existe? Solamente un procedimiento de recolección de firmas. ¿Ya? Se aplica a esa situación. Salvo, salvo en materia penal, cuando favorece la ley. En materia penal, si la ley puede ser retroactiva. Pero el resto de casos, lo que se encuentra en estos momentos, para adelante. Eso se llama teoría de los hechos cumplidos. Por lo tanto, el señor Bermejo está evidentemente en un desconocimiento total, ¿cierto? Y cualquier abogado que le diga lo contrario, digamos, lo está engañando. Entonces, este... El, el, el, el, el, castillo, Castillo, digamos, este... ¿Qué decirles, señores? Impericia, su incapacidad. Antauro, puede decir algo? Antauro no va a salir hasta cumplir sus 19 años de pena privativa. Antauro, lamentablemente, cometió un grave error ¿no? en, en, en, ese, en esa. en esa. en sonada de la buena, ¿no? Fíjense, ¿eh? traicionado por su hermano, para que ustedes vean, ¿no? Le algo de que a su hermano lo traicionó su hermano, lo instigó, lo indujo a, a levantarse. Ese hermano después lo traicionó, lo dejó solo. Su hermano lo pudo indultar cuando fue presidente. Mal. Su hermano lo, metieron, eh, lo metió en el problema. Dejó que lo condenen, que lo metan preso. Su hermano fue presidente y lo pudo indultar el último día de su gobierno. ¿Ya? Para que vean la es Que lo indulte castigo. Castigo no lo va a indultar, señores. Eso lo digo a ojos ¿Ya? Entonces, la situación está clara. A todos los hermanos este, que están en ese proceso de la firma, se las firmas que conecte lo mandan a la Ombi, lo solo. Lo... Acuérdense de acá a, dentro de un año o dos años que presenten las firmas. Ya, este, y se han acordado que los han engañado, los han estafado. Tienen otras cosas que hacer ustedes, hay que, hay que organizarse, hay que, hay, que, hay que movilizarse para pedir el levantamiento del estado de emergencia, porque no podemos vivir sin, sin nuestros derechos fundamentales. Eso, eso para mí es importantísimo. Digamos, el cierre del Congreso, pues si no se sé quiere, hay que cerrar el Congreso, pero de manera constitucional. Digamos, la renuncia a la vacancia de Castillo, ya, perfecto. Nuevas elecciones, que se vayan todos. Esa es la salida política, inteligente, racional, democrática, nacionalista. Y luego ustedes, el pueblo, una vez que den, digamos, la posibilidad de recomponer este gobierno, tienen que saber elegir, pues. ¿Ya? con más educación política, con mucho más no se dejen estafar por los medios de comunicación informe civil para que puedan votar y elegirán pues al presidente, al, al, al, al partido político ¿no? que pueda darle al Perú una salida ya ok, entonces les agradezco señores me parece que ha sido una buena jornada yo le digo, yo no especulo señores yo estoy haciendo análisis político, le estoy dando más o menos una, una forma, un modelo de cómo hacerlo. Este, el resto son. Acuña, ¿por qué lo está ayudando? Finalmente, ¿por qué, por qué ayuda a Castillo? Porque por estar viendo su negocio, sus intereses privados, pues, univer sus universidades tienen cuatro universidades. Quiere evitar que le pongan. Una ley que no ha dado hasta ahora este, Perú Libre. ¿Por qué no se graba impuestos a las universidades privadas? ¿Por qué deja que lucren? Hacen negocio con las pensiones de los alumnos en las universidades privadas y no pagan impuestos. Y toda la plata se la llevan a los paraísos fiscales. ¿Qué creen que Acuña tiene su plata acá? Acuña, la plata de Acuña de, de lunes, de todos los de, de, de, de descansecos, todo está en los paraísos fiscales, señores. Y sobre eso deberían investigar. Y ese partido se eh, ha sido creado para los negocios de Acuña. Entonces no se engañan. ¿Por qué lo olvidan? Porque eh, es, eh, en de eso, o sea, le está pidiendo algo a al Castillo y Castillo está, está cediendo, pues. Privilegios, digamos eso, ¿no? De que Daniel Torres sabe, pues, que si, que si, le, si él lo opina por, eh, por, eh, por dar, si da el intuito de andar con mala, se va a la cárcel. Daniel Torres, ¿no? no es tonto este viejo, ¿no? Ya. Ok, les agradezco, señores, su atención. Espero, digamos, este, espero ¿no? que todos nosotros nos eduquemos, aprendamos las cosas. O sea, veremos políticamente para combatir a todos estos troles. Usted tiene que combatir a los trolls, este, eliminarlos, borrar todo lo que hagan, porque ya por higiene mental ni siquiera este, leer lo que, lo, lo, que, lo que escriben. Porque estos esto son psicópatas, digamos, que no van a cambiar. O sea, usted pierde su tiempo de querer entrar a un suerte de debate con un, con un, con un psicópata. Es, es perder tiempo, se los digo, por higiene mental. Eh, eh, ustedes su tiempo inviertan en cosas mucho más productivas. Como quiero voy estar con ustedes acá, con ustedes, aprendo muchas cosas. Ya, entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, en la próxima vamos a hablar de economía, porque es lo que más me interesa, porque la salida del Perú están por el lado económico. No por la parte legal, ni por la parte judicial. Ahí hay un libro de Tom Thorsten, Beble. se llama La clase... Ociosa se llama, es un libro interesante. Thorsten Velvet, es un, es un sueco norteamericano, donde habla, digamos, este quiénes son los parásitos en una sociedad moderna. Porque las sociedades involucionan con esos parásitos. ¿Ya? Y eso es lo que debemos compartir, ¿no? no parásitos, no caviares, no troles. Vamos a hablar de economía en las próximas sesiones. Muchas gracias, nos vemos.